Sí verdad perfecto pues muchas gracias a, a todas las personas aquí presentes sean bienvenidos a este a este segundo día de la mesa de cooperación de buenas prácticas para la ciencia abierta en donde buscamos recopilar experiencias y recursos pues para por y para iberoamérica eh, recapitulando un poquito lo que hemos hecho eh, para este para esta sesión eh, la agenda del día es eh, platicar un poco de, o hacer una pequeña introducción de los temas y documentos que, en los que vamos a trabajar, como se platicó el día de ayer. El, el taller busca, por un lado, pues tal vez generar ciertos documentos que puedan ayudarnos como comunidad a, a mejorar en estas buenas prácticas eh, a partir de, de, de nuestras trincheras. Y eh, por el otro lado, también eh, pues, notamos que existe ya una gran cantidad de documentos en algunos de los temas que se eligieron. Sin embargo, pues, como, como muchas veces sucede, están en, en idioma inglés y eh, consideramos que también es importante que algunos de ellos puedan ser traducidos al, al español. Y también se hacía la invitación al portugués, pero creo que en esta ocasión no tenemos eh, participantes eh, de, de, de habla portuguesa. Pero eh, esto con la intención también de no estar reinventando la rueda, ¿no? Con la intención de lo que ya sabemos que ha funcionado, que está, fun está funcionando bien, pero que tal vez está en otro idioma. Eh, podamos traerlo al, al nuestro y ayudar a reducir estas barreras que a veces nos impiden acceder del todo. ¿no? Eh, durante la segunda parte, bueno, posterior esperar la introducción, estaremos realizando el trabajo colectivo en, en breakout, en, en break rooms, de, eh, con todos los participantes y finalmente, pues, haremos un resumen de, del trabajo que se realizó, en donde veremos, pues, los siguientes pasos para poder concluir y compartir estos documentos creados y presentar todo esto en la sesión de, de presentación de mesas que estará eh, pues, pues como parte ¿no? de, de los resultados del Congreso con la intención de documentar, que era un punto que hablábamos ayer, lo, lo que se está generando en materia de, de ciencia abierta con la comunidad. Eh, para quienes no llegaron a estar o tal vez no, no, no recuerdan en la sesión anterior. Eh, Lanzamos una encuesta para poder ver cuáles eran los temas que más les, les interesaban a ustedes como, como audiencia de, dentro de este paraguas de ciencia abierta y los tres más votados fueron el acceso abierto, los datos abiertos y la educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta. Eh, durante esta discusión se se destacó que el fortalecimiento de los vínculos de divulgación de prácticas de ciencia abierta entre la comunidad de las instituciones es fundamental para poder pues eh, generar estas semillas que vayan dando fruto. Por un lado, a nivel institucional, con la creación de documentos normativos, con la creación de políticas o establecimiento de procesos, y por el otro también, de eh, generar y, y visibilizar los beneficios que tienen estas prácticas con la comunidad docente, académica y pues, de, de investigación de nuestras instituciones. Eh, también la labor formativa para la comunidad bibliotecaria, que de una u otra forma eh, pues, es el, el primer... Eh, uno de los primeros eh, grupos de encuentro, ¿no? Que tienen con, con estas comunidades al, al, al estar en este rol tanto de servicio eh, como eh, formativo educativo con, con, con las comunidades, eh, sabemos que es importante que existan herramientas destinadas para la comunidad bibliotecaria y que eh, eh, al, al menos el, el día de hoy, y por lo que alcanzo a ver un poquito el día de hoy también, eh, hay algunos co colegas bibliotecarios que creo que estarán eh, interesados en, en continuar eh, con esta discusión y también pues lo que pl platicábamos de la falta de materiales en español en este caso para la gestión de datos eh, y de educación para el desarrollo de educación y desarrollo de habilidades en la materia si bien acceso abierto fue uno de los temas más votados también sabemos que pues es uno de los que sí tiene un poquito más de recursos en español y hay una comunidad un poquito más consolidada gracias al establecimiento en muchos casos de revistas académicas de enfrentarnos al manejo de software abierto como el OJS para poder llevar nuestras revistas eh, universitarias o académicas a, a flote entonces sabemos que hay, hay material pero no se cierra la discusión a que puedan participar o que puedan estar eh, puedan involucrarse en, en, en, en caso de que así lo consideren y que prefieran que sigamos este camino eh, disculpen la, la, la, la, la introducción tan abrupta eh, ol, olvidé presentar también eh, a, a la cofacil cofacilitadora que en este caso es Irache Puebla eh, aunque ya nos presentamos el día de ayer pues Exactamente, seguro que se acuerdan no hay problema <ríe> soy Irache de Isaac Valle, <ríe> Exactamente por, por, por si hay alguno que tengamos este, que nos esté empezando bueno, que, que, que se haya unido para la sesión de hoy Entonces como propuesta para esta sesión, si les parece bien eh, identificando estos dos puntos en donde tal vez hacen falta recursos o materiales, eh, te, tenemos la, la idea de generar un documento, llámese un mapa o guía de habilidades y herramientas requeridas para poder capacitar comunidades en materia de ciencia abierta. Eh, esto lo podremos llevar desde un enfoque a partir de, de, de la comunidad de, de bibliotecarios, pero no necesariamente tiene que ser el, el único punto. Y por otro lado, para, para el área de datos abiertos, eh, pues elegir algunos de los materiales que se compartieron o que se tienen en mira para poder traducirlos al español y pues compartirlos con, con todos. Dado que el, el tiempo es algo limitado, pues evidentemente no podemos elegir eh, la traducción de documentos demasiado complejos o, o completos, ni elaborar de, documentos demasiado complejos, sino que puedan servir a lo mejor como, como un primer saque eh, y con la intención de que comunidad podamos, como comunidad podamos irlo alimentando conforme vaya avanzando el tiempo, ¿no? Que sea algo que no se quede nada más aquí en el taller, sino que realmente sea algo que podamos continuar, eh, pues, aportando, ¿no? Y, y, y discutiendo, no solo a nivel de documentos, sino como grupos. Eh, estaremos trabajando en, en, en estos dos grupos y eh, me parece que de momento eso es lo que tenemos a nivel de introducción. No sé si... Ah, pero, bueno, se les ha compartido en, en, el, en el chat, pero con mucho gusto... Eh, les vuelvo a compartir por acá el, el documento para quienes están uniendo recientemente. Exactamente. La invitación estaría en que eh, nos podamos anotar aquí eh, o aquí, en, que, en, que, en qué grupo les gustaría eh, participar, en cuál grupo se sienten un poco más eh, enganchados. Eh, eh, no sé, Irache, si quieras platicar un poquito de, de los documentos que, que iríamos a traducir o nos vamos directo a... Sí, podemos, y tal vez podemos dar una breve eh, introducción o una idea de lo que hará cada grupo para que si están como todavía planteándose en qué grupo unirse, darles un poco más de, de idea. Pero como explicaba Arturo, vamos a tener un grupo que, va, que se, va a focalizar más en, se va a enfocar más en... Crear un documento nuevo, lo que comentaba, un mapeo, una guía de habilidades relacionadas a ciencia abierta con, con la idea de que la audiencia sea representantes institucionales, bibliotec bibliotecarios, etc. Ese va a ser el grupo 1. Y después en el grupo 2, eh, porque queríamos también probablemente tener, eh, aprovechar que tengamos... Eh, eh, Uh, gente aquí que le puede interesar traducir uh, documentos existentes, tener un segundo grupo, el segundo, el grupo dos será uh, traducción de recursos y eso habíamos pensado hacerlo más respecto a la gestión de datos, que es otro de los temas que, que salió ayer y donde hay bastantes recursos, etc. Uh, entonces supongo que... Un par de cosas a, a tener en cuenta es cuál, cuál de las partes eh, o, o el tipo de, de creación os puede interesar más y también potencialmente cuáles son vuestros conocimientos e intereses que tal vez podrían ser relevantes para, para el enfoque de cada uno de los documentos. Um, lo que vamos a hacer es hacer este trabajo en grupos separados para que podamos trabajar en, en grupos más pequeños y porque va a haber uh, un digamos bastante tiempo de, de documentar, crear, escribir individualmente para capturar ese conocimiento del grupo, etcétera. Así que algo a tener en cuenta. Pero el formato os lo vamos a explicar. Es similar en los dos. Va a haber tiempo de, de escribir individualmente acorde a la temática de cada grupo y luego tendremos tiempo para hacer una pausa y, y, y si hay cuestiones. Por ejemplo, en el mapeo de, de las habilidades, creo que será interesante que haya una pausa, pero también para contrastar un poco las ideas que están saliendo, etcétera, y cómo si hay cosas que, que faltan y cómo organizarlo eh, en el sentido de cuál sería el, digamos, la sección eh, general del mapeo de las eh, habilidades, pero qué otros eh, elementos pueden ser útiles en ese, en ese documento en cuanto a recursos, en las motivaciones, etc. Tal vez podemos explicar entonces ahora un poco, con un poco más detalle, los, los breakouts, mientras la, le damos un, po, un par de minutos a la gente para apuntarse a los grupos antes de lanzarlos. Eh, en el primero, la idea es anotar individualmente y vamos a estar utilizando el documento de, de notas que hemos compartido en el chat. Es el mismo que usamos ayer, exactamente este. Eh, en, el, en el grupo 1 que creará este nuevo recurso, los primeros 15 minutos van a ser para anotar ideas, contenido, etcétera, acorde a, a unas preguntas guías que hemos introducido uh, para capturar ese conocimiento y pues vas preguntando sobre las motivaciones para las instituciones en, el, en capacitar uh, comunidades en materia de ciencia abierta, cuáles son las, las habilidades en sí Um, ¿Cuáles son barreras o desafíos que pueden eh, tener estos actores en las instituciones y cosas que pueden ayudar? Si hay ejemplos de instituciones que ya tienen iniciativas en marcha que hayan sido útiles, etc., creo que es interesante que tengamos eso como referencia también porque potencialmente podemos profundizar después y luego, como hicimos ayer, intentar tener una sección de recursos, materiales, cosas que ya existen que podamos añadir a ese documento para enriquecerlo. La idea seré, sería tener una sección de anotación individual eh, eh, para todas estas secciones o, o aquellas que, el, a las que pensáis que podéis añadir información de manera más relevante, después hacer una pausa para contrastarlo en el grupo, porque creo que sería importante tener esa discusión para contrastar cuántas habilidades habéis añadido, hay, hay algunas que sobresalen más, etcétera, y hacer un poco una eh, mini síntesis en ese momento, yo creo que sería interesante hacer, y, y luego la siguiente parte, acorde a cómo vaya esa discusión, pues sería, sería seguir anotando, si habéis como estructurado tal vez un poco más el, en el sentido de cuáles son los focos principales de actividades o cuáles son las eh, motivaciones principales, cosas así, se podría profundizar más con, siguiendo esa anotación del contenido. Eso sería para el grupo 1 y para el grupo 2 el formato es similar, solo el que he, hemos sugerido tiempos un poco diferentes, pero sería empezar con traducción del texto existente. Utilizar eso, unos 20 minutos para hacer esa traducción. Hacer una pausa para ver si, cómo, cómo van las cosas, si hay alguna duda, no sé, yo he hecho traducciones al español otras veces y siempre me atascaba con algunas palabras. O sea, que me, me sería útil tener esa discusión decir, ¿cómo, cómo lo estás poniendo tú aquí, ¿Cómo, cómo, qué, qué palabra o qué abreviación debería utilizar ese tipo de cosas. Y eh, como poner, tener ese, ese momento de pausa y luego seguir con esas traducciones. Otra cosa que iba a explicar en el break, en el segundo, que es de documentos a traducir, es que hemos sugerido eh, traducir un, un recurso que ya existe en inglés, que es como una checklist para eh, la gestión de, de datos, eh, porque nos parecía que el formato tal vez lo podemos separar en, en trozos y eh, compartir. O sea, compartirlo entre diferentes personas, pero no, está, no es el único documento que podemos traducir, Si los que quieran unirse a este grupo, al principio tendremos una breve charla para ver cómo nos organizamos y si a alguien le interesa otra cosa que es más aplicable a su trabajo y a sus intereses, lo podéis añadir, tenemos una tabla como plantilla que podéis utilizar y simplemente trabajar en el documento que, que os interesa, o sea, es totalmente posible también. No sé si se me escapa algo sobre los breakouts o queremos dar alguna otra clarificación. No, me parece que no solo para quienes eh, se están uniendo eh, recientemente, la invitación está a que puedan anotarse aquí en, en la actividad que deseen participar. Como mencionaba, Irochi van a ser dos actividades, la de creación de recursos encaminados un poco más al tema de educación y desarrollo de habilidades de ciencia abierta. Y el segundo grupo es el de traducción de, de recursos. Eh, aún por, por definir la propuesta del, del documento a traducir, si no me equivoco, es este de aquí, ¿verdad? Bueno, que está sin el micrófono. Eso es. Ese, ese es el que ya he añadido el texto para que podamos trabajar directamente si es de interés al grupo. Pero como decía, si alguien al principio dice, oh, me interesaba más esto que comentamos ayer o otro recurso que conozco, lo podemos organizar ahí. Perfecto. Lo, lo comparto de todas maneras en, en el chat. Perfecto. Y veo que Carlos, tal vez, tenga una duda o comentario. Carlos. Por favor. Espero que se pueda, si le podemos dejar que, que active el micrófono. Carlos ya puede activar su micrófono. Buenos días, me escuchan, ¿sí? Sí. Uh, mi, mi pregunta o inquietud es eh, cómo eh, agregar mi nombre a los diferentes, al grupo en, en el cual pienso participar. Oh, pues, eh, ¿tienes acceso al documento que hemos puesto en el chat? No. Puesto... Oh, si vas al chat hay un documento que, al que hemos compartido y ahí... En la sección donde pone anótese, no sé si me ves con mi... Eh, creo que está compartiendo Arturo, pero tal vez lo, lo puedes ver. Hay, hay una tabla para, que, para poder a, a, apuntarse. Voy a ver qué página es, perdón un momento. Es la página 7 del documento y te puedes poner en el grupo que prefieras. El grupo arriba es creación, o sea, será el grupo 1. Ok, entonces anoto, anoto mi nombre en el chat, nada más, y ya, y el grupo en donde O te podemos cualquier... añadir, exactamente, no hay problema. Okay, <ríe> gracias. Bueno, yo quisiera que me agregaran en el grupo de el, educación y desarrollo de habilidades. Perfecto. Te ¿Ah? lo añado yo. A mí ya está, perfecto. Listo. Ya veo que pasa. Este, sí, con mucho gusto por, por acá. La intención sería pues que vayamos un poco eh, el, eligiendo el grupo en el cual nos gustaría participar. Si tienen alguna duda o tienen algún comentario o sugerencia respecto a esto, pues más que bienvenidos a que empecemos a, a discutirlo. Pero eh, pues de momento también podemos empezar con, eh, si te parece bien ir a chico Ah, mira, Fernando eh, tiene, tiene una pregunta. Adelante, Fernando. Hola, muy buenos días para todos. Gracias, eh, Irache y Arturo por por por la mesa de cocreación. Yo tengo una pregunta, digamos desde la Universidad Distrital Francisco José Caldas, hemos también traducido como algunas guías, algunas herramientas que nos parecen importantes y creo que también se podrían pues compartir con con el grupo, cierto? Porque ya están, eh, la tomamos Absolutely. desde la iniciativa francesa de abrir la ciencia, el Ministerio de, de Enseñanza para la Investigación y la, y la Innovación ha también sacado como unas guías y un, y un material, nosotros los hemos traducido y creo que pues es muy importante. Ya tenemos traducido eso, al español algo que tiene que ver con la implementación de políticas de datos abiertos en las revistas, como los equipos editoriales de las revistas pueden implementar esas, esas políticas de datos abiertos en las publicaciones. Entonces, me parecería interesante pues, compartirlo porque pues, ya está en español, ya se hizo una traducción y, y creo que pues, para los integrantes del grupo pues, puede ser interesante. no Absolutamente. Eh, por favor, añádelo al documento porque queremos capturar lo más posible y si existen ya recursos traducidos no queremos... O sea, hacer otra vez, como decía ayer, inventar la rueda otra vez. <ríe> Hay que utilizar los recursos y el esfuerzo que ya, se, que ya se ha hecho. Así que, por supuesto, si nos puedes añadir los enlaces en el documento de Google, um, como decía, una de las cosas que, que, que vamos a seguir mirando es los recursos que ya existen y cómo podemos en, en cualquier... Eh, trabajo que, que salga de esta mesa, poder tener una sección de referencias, etcétera, para poder incluir todo lo que ya existe y con un poco de, de orden temático. Uh, muy bien, creo que sería relevante empezar igual los grupos. Eh, entonces lo que vamos a hacer es abrir dos grupos. Eh, veo que hay, a, algunos de vosotros todavía no habéis añadido el nombre pero podéis seleccionarlos lo vamos a abrir los grupos de manera que lo, os podéis eh, autoseleccionar eh, y decidir si queréis eh, el grupo 1 o el grupo 2, lo único que iba a comentar es que si vemos que hay muchísima diferencia entre grupos tal vez hagamos algún ajuste <risa> pero creo que deberíamos empezar para tener tiempo para este trabajo de documentación y escritura, etc. Así que eh, Aileen, si podemos lanzar los grupos y otra vez como um, si podemos hacerlo, oh, creo que ya está, ¿no? Exactamente, hay, el primer grupo es creación y el segundo es traducción, así que si podéis uniros a uno de estos dos grupos, por favor, y así podemos empezar. Arturo se unirá al grupo uno de creación y yo me uniré al grupo dos de traducción, o sea que uno de nosotros va a estar con vosotros. Eh, para organizar cada uno de, de los grupos por separado. Así que si sí, por favor os vais uniendo a los, a los grupos que hemos creado, así ya nos vamos organizando. Perdón, quiero, quiero, no veo a nadie que se esté moviendo, así que quería estar segura de que podéis seleccionar. Si, si ven, deberíais tener una pantalla de Zoom que se ha abierto, tenéis que bajar a, a, abajo de lo que estáis viendo para ver o grupo 1 creación, grupo 2 traducción. Y, si, y, hay, oh, y hay que darle a Join, está en inglés, pero... Um, Justo quería ver si podía compartirles la pantalla del mismo Zoom, pero me parece que no, no creo que Zoom. eso no podemos. Pero en... sí, exactamente. En más, Perfecto. si es que no les sale, están los breakout rooms. Perfecto, ya he visto varios que se están moviendo. Me voy a unir a traducción, así Perfecto. que nos vemos en un rato. Excelente. Yo, yo estaré acá en la creación. Eh, para todos aquellos y aquellos que están eh, uniéndose a la sesión, eh, permítanme compartirles muy rápidamente por el chat el... El documento que estamos siguiendo, como se mencionó, estamos eh, generando dos grupos para poder eh, permítanme para poder pues, avanzar ya sea en la, en la creación de documentos o en la traducción de los mismos. Eh, la invitación está a que pues, puedan abrir el, el chat de perdón, la barra de, de Zoom que puedan eh, elegir el grupo que más les interese, ya llámese la creación de recursos sobre educación y desarrollo de habilidades en ciencia abierta o la traducción de este documento. En primera instancia se puede elegir otro, pero sería este checklist para, la gestión, para planes de gestión de datos. Eh, pueden unirse al grupo y pues ahí nos estaremos viendo. Si tienen cualquier duda, con mucho gusto. Eh, por acá también está ahí para para atenderles. El micrófono, muchas gracias. Hola Arturo, gracias. Y gracias a los participantes del otro grupo. No quería necesariamente poneros fuera de ritmo de lo que seguro que estaba siendo una muy buena conversación, pero quería estar al tanto del tiempo y que tuviésemos un, un poco uno, unos minutos para contrastar un poco lo que hemos hecho y también hablar de los siguientes pasos. Eh, Sería útil igual de, en un minuto cada uno hablar un poco de lo que hemos hecho en cada uno de los grupos para que los otros participantes sepan también, no sé no, Arturo si nos quieres decir un poco de cómo ha ido la cosa en tu grupo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Disculpen el, el, el tiempo. Este Creo que fue una, una discusión muy rica y, y a, algunos de los comentarios generales es que pues había esta, este sentimiento de, de emoción y, y de alegría de poder compartir ¿no? en, en estos espacios. Eh, para quienes ya llevan algún tiempo, como les decía, reconfigurarnos el, el, el mindset o la idea de que tenemos de ciencia abierta y por qué es importante... Eh, eh, volver a, a, a, a repensar la, la idea de, de la misma, como para aquellos que se están integrando el poder entender qué es lo que ha funcionado, qué no ha funcionado. ¿no? A nivel general, lo que, lo que logramos recapitular un poco a nivel de motivaciones de las instituciones para capacitar comunidades, se hablaba muy particularmente de trabajo de manera colaborativa para poder generar un mayor crecimiento como instituciones y como cuerpos de docentes, investigadores, estudiantes, eh, genera un mayor impacto social de las investigaciones y, y una mayor visibilidad gracias a la creación de redes de trabajos eh, interinstitucionales e internacionales. Eh, sobre las habilidades, hablaban un poco del entendimiento de los diferentes elementos de ciencia abierta a nivel de contexto, porque muchas veces nos falta partir de ello, la creación de mesas de trabajo interdisciplinarias, el contar con personal capacitado y acreditado para el manejo de, de las diferentes áreas y herramientas de la ciencia abierta, y nuevamente el trabajo de manera colaborativa entre las distintas disciplinas. Entre las barreras más importantes, pues la falta de capacitación en, en, en materia de, de ciencia abierta para el personal tanto bibliotecario como el cuerpo docente, que nos platicaban que en la sesión de ayer de los preimpresos, pues fue algo muy interesante poder conocer ¿no? el, esta posibilidad eh, dentro de la materia de la investigación y la falta de políticas y programas a largo plazo. Compartimos un par de ejemplos de instituciones que han puesto en marcha estas iniciativas y algunos materiales o recursos existentes para eh, pues poder eh, tener en cuenta cómo ha funcionado hasta el momento. Ay, perdón, creo, creo que estás muteada, Iracha. El micrófono. Habéis cubierto mucho, me, me alegra mucho escuchar eso. Por nuestra parte, eh, como habíamos explicado, hemos estado traduciendo, eh, empezamos con un recurso que es sobre gestión de datos. Un recurso que viene de la, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llama, Digital Curation Center, lo saqué. Um, y la verdad es que fue muy bien, casi en la primera sección ya casi lo habíamos terminado, o sea que muy bien y gracias a todos los que contribuyeron. No, estaba bastante en, contenta de ver todo, todo el progreso que habíamos hecho, así que cuando hemos hecho la pausa hemos estado hablado, hablando un poco más de qué otros recursos podíamos traducir. Y había interés en también traducir o, o uno de los recursos que comentamos ayer, que era sobre temas éticos de eh, datos en abierto. Y hemos empezado un poco a trabajar sobre eso, pero una cosa que hemos comentado es que podríamos tener, eh, si hay interés dentro del grupo, continuar esto por, por secciones. Por supuesto no tiene que ser para mañana, sé que llega diciembre, etcétera, pero habíamos... Uh, planteado seguir el trabajo en eso para las otras partes de, de ese documento así que eso ha sido bastante, bastante útil ah, y otra cosa, Fernando también ha compartido recursos que ellos mismos ya dentro de la universidad habían traducido así que otra cosa que podemos poner la sección de referencias y recursos que ya están uh, disponibles en español me doy cuenta que estamos a la hora Creía que creo que lo que podemos hacer es brevemente tal vez simplemente eh, eh, mencionar lo que, los siguientes pasos a partir de aquí, eh, por supuesto agradecer a todos los asistentes ayer y hoy por las conversaciones y contribuciones, lo que sugerimos aquí es que bueno Arturo y yo miraremos todo lo que hemos hecho en los, en, desde ayer y sintetizaremos eso y lo que os proponemos es mandaros una versión una vez que pongamos todo un poco más en orden eh, la siguiente versión de este documento. Si os interesa seguir trabajando en esto hasta que lo finalicemos para hacerlo público, pues apuntaros, por favor, en el, en el documento de Google y si tenéis un, una, un correo electrónico, por favor, añadirlos más que nada para facilitar el, con, el contacto. Nos ponemos en contacto con aquellos que estén interesados y, y lo que nos interesaría es eventualmente finalizar esto eh, después del Congreso, pero para que sea eh, un recurso público y puesto una plataforma que tenga un eh, DOI, o sea, identificador permanente, para que también podamos dar crédito a los que han contribuido. Y, y nada, y con eso agradeceros otra vez la participación. Y espero ver a muchos de vosotros y vosotras en un par de horas. Hay una sesión breve donde vamos a hablar un poco el resumen de, de lo que se ha hecho en las mesas de co-creación. O sea que espero veros allí también o en otras sesiones de, del Congreso. Pero muchísimas gracias. Y hasta pronto. Muchas okay. <risa> pues gracias. Es que okay. ah, ¿Dónde colocamos nuestro email y pregunta? En el documento que, colaborativo en la sección de participantes. Aquí ya nos compartiste tú y de todas maneras lo, lo agrego, pero si gustan ahí agregar este, su, su correo, con mucho gusto eh, podemos ponerlos en contacto con ustedes. Perfecto. Y el de Nelly también lo vamos a copiar. Gracias. Muchísimas gracias.